Hola, ¿cómo estás? Otra semana más, otro mensaje más que nos trae nuestro amado rey. Eh, mis amados, este mensaje vemos que en esta cuarentena que, que estamos pasando en Colombia y en, el, en algunos lugares del mundo, eh, la gente está atribulada, el pueblo de Dios está atribulado, el pueblo de Dios está asustado, no sabe qué hacer y que se va a acabar el mundo y que... Eh, y que estoy, afli estoy afligido, y recordemos que ya hemos hablado que en este mundo, eh, y el Señor dijo que íbamos a tener aflicciones. Entonces, esto me llevaba a 1 Reyes, capítulo 19, versículos 8 y 9, que cuando, a pesar de que Elías ha tenido el respaldo del Señor, se fue a esconder en una cueva, porque le tuvo miedo a mi Jezabel. Pero él tenía el respaldo, y hoy vemos un pueblo, un pueblo de Dios que ha tenido el respaldo, y el Señor ha tenido que hacer esto para que entiendan que el Señor nos, va a respal nos está respaldando y, nos va, y va a ser algo maravilloso, algo hermoso. Pero el pueblo de Dios no ha querido entender. El, el, el Señor ha querido que tomemos este tiempo para estar como hogar, como familias y realmente busquemos la presencia de su Santo Espíritu. Realmente hagamos esos devocionales, de, de realmente tengamos esa intimidad. Y si tú no sabes, pregúntale a un hermano. Pregúntale a tu líder, a tu pastor, pregúntale, ¿cómo buscar la presencia del Espíritu Santo? Y en Lucas en Lucas capítulo 11, 13, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Realmente tú estás tomando estos tiempos para a buscar al Espíritu Santo, buscar su presencia? ¿O estás mirando... ¿Qué pasa con el fútbol? ¿O qué pasa con la novela? ¿Realmente tú estás haciendo esa parte de adoración con vuestros hijos? ¿Enseñarles cómo hacer una adoración, ¿Enseñarles cómo hacer una oración? ¿Un ayuno? ¿Realmente estás buscando esa presencia del Señor? Y es precisamente que el Señor también nos lleva al Salmo 27, 27, y nos lleva al versículo 4, y te voy a leer lo que dice el, el versículo 4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su, en su templo. Y algo que nos lleva al versículo 7, en adelante dice, oye Jehová mi voz, con que te he con que a ti te clamo perdón, ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, busca mi rostro, tu rostro buscaré oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido, no me dejes, ni me desampares Dios de mi salvación. Y sigue el número 10 diciendo, aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo, Jehová me recogerá. Y el número 11 continúa diciendo, enséñame oh Jehová tu camino. Mira lo que dice aquí, enséñame oh Jehová tu camino y guíame por centa de rectitud a causa de, mis, a causa de mis enemigos. Aquí el Señor nos está diciendo, aprovechemos este tiempo, aprovechemos estos momentos, porque para la iglesia de Dios, para el pueblo de Dios, vienen cosas maravillosas, vienen cosas prodigios, vienen cosas eh, sobrenaturales. Así que si tú quieres de esa parte, a adorar, a aclamar, hacer esas oraciones, hacer esos devocionales, porque es necesario hacerlo. Porque hay que vestirnos también de esa armadura de Dios. Hacer esa oración, mis hermanos, de, mis hermanos, porque es el momento que el Señor está diciendo a la iglesia, despierten, únanse como, como, como esa iglesia, como esa novia. Eso es lo que quiere el Señor. Porque mira lo que nos, el Señor nos, nos lleva Lucas 11, 13. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a, los que, a las que se lo pidan? ¿Tú realmente le estás enseñando a vuestros hijos, a vuestros, uh, a vuestros familiares? ¿Realmente se lo estás enseñando? Y si sí, gloria a Dios. Y continúa Enseñándoles más a través del, uh, de, de su Santo Espíritu. Que el Señor sea dando esa, esa misericordia, esa gracia, para que tú puedas llenar a tu familia, en, en tu hogar, el Espíritu de Dios. No somos perfectos. El único perfecto ya vino y se fue. Que es Jesucristo. Es el único perfecto. Nosotros tenemos falencias, claro que sí, muchas. Y estamos buscando en esa perfección. Esa es la lucha de nosotros de cada día. Esa es nuestra lucha. Y algo que el Salmo, mira, yo me tomé este apunte, este Salmo, Salmo 116, capítulo 116, versículo 17, dice: Te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. ¿Realmente estás haciendo eso? Recoge en este momento, porque es el momento de recoger. Porque cuando llegue ese momento, ese momento de recibir, después de esto, te vas a acordar de mí. Van a venir cosas maravillosas. Pero es el momento de adorar, de buscar a su Santo Espíritu. En el nombre poderoso de Jesús. El Señor quiere cosas maravillosas en nuestras vidas. El Señor quiere que nosotros se le, agra eh, le agrademos y seamos buen, te buen testimonio para con los demás. Seamos esa diferencia. Busquemos a uh, que cada día ese defecto sea, lo hagamos aparte y que el Señor sea mostrándonos todas nuestras debilidades para que en el día de mañana digamos mira lo que yo era y en el nombre poderoso de Jesús mira lo que soy yo te invito a que continúes buscando su presencia y que no seamos como es Elías de que vimos el respaldo de Dios vio el respaldo de Dios y vimos el respaldo de Dios lo hemos visto nos escondimos en esa cueva y sentimos miedo, pero no. Recuerda que Jesucristo ya venció y nos ha dado una victoria, una vida eterna. Así que después de esta cuarentena, después de este proceso que nos va a ayudar el Señor a hacer, vamos a salir y vamos a darle la gloria y la honra, decir, Señor, ¿por qué tuvimos miedo? Hicimos lo que tú nos direccionaste, le hicimos caso a las autoridades terrenales. Y después de este proceso que pase, vas a dar esa gloria y esa honra y decirle, Señor, valió la pena, valió la pena compartir, valió la pena a, a hacer esos devocionales, valió la pena hacer esa oración, valió la pena adorarte y valió la pena aclamarte, decirte, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Rey y contigo no vamos para ningún lado. Mis amados, nos veremos en otra misión, aquí, en la fe que conquista. Que Dios te continúe bendiciendo. Bendiciones.